El PSOE pide un dispositivo exclusivo para atajar los problemas de ruido que se producen los fines de semana La propuesta socialista supone crear un grupo de policías que se dedicaría exclusivamente al centro, para evitar las incidencias de manera preventiva El portavoz socialista en el ayuntamiento, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde, Francis La Torre, la creación de un dispositivo exclusivo de la policía local para atajar los problemas de convivencia, ruido y peleas que se generan sobre todo en el centro durante los fines de semana, tanto en otros lugares donde se concentran aglomeraciones, y que terminan por expulsar a los vecinos que no pueden conciliar el sueño. Así lo ha manifestado tras informar de una moción que defenderá en el próximo pleno el edil socialista Salvador Trujillo. Además, Pérez ha diferenciado entre dispositivo exclusivo y dispositivo de refuerzo del cuerpo de la policía local. En el primer caso, se trata de un grupo de policías que se dedican exclusivamente a una zona concreta, que en este caso sería el centro de la ciudad, y que la vigilan de manera permanente para evitar las incidencias de manera preventiva. Un refuerzo de policía llega después de una llamada de alerta de los vecinos, cuando el hecho ya se ha consumado, como las peleas, el ruido por aglomeraciones o por fiestas ilegales en viviendas turísticas. De igual modo, ha exigido al alcalde que pida al Área de Seguridad del Ayuntamiento la creación de una mesa de trabajo en colaboración con las comunidades de vecinas afectados por estos problemas, para poder desarrollar en conjunto estrategias, para evitar los problemas de peleas y ruidos de concentriones de personas y de fiestas ilegales, que terminan por expulsar a los residentes de zonas como el centro porque no pueden conciliar el sueño. Esta moción, ha dicho, responde a una demanda muy reciente, a la denuncia de vecinos del centro que han mostrado en redes sociales imágenes bochornosas en diferentes enclaves estratégicos. Hablamos de aglomeraciones, carreras e incluso peleas en zonas céntricas o de especial relevancia, como en Teatinos, o Elino Pedregalejo. Para el portavoz socialista, estas imágenes no son positivas para la ciudad, además de suponer un foco de contagio de la COVID-19. De hecho, policía local ha tenido que actuar en algunas trifulcas, en muchas de ellas implicados visitantes extranjeros, donde se juntaban grupos de más de medio centenar de personas. Uno de los vídeos se grabó el pasado martes en Plaza Unsibay, sobre las 1 de la madrugada. Había decenas de jóvenes haciendo cola para entrar en una discoteca gritando, bebiendo y discutiendo. En... Pocos minutos se inició una pelea multitudinaria que terminó con varios traslados al hospital. Esto no lo podemos permitir en una ciudad como Málaga. La solución es poner en marcha estos dispositivos exclusivos que estamos pidiendo los socialistas. Por su parte, el concejal responsable de seguridad en el grupo socialista, Salvador Trujillo, ha avanzado que el caso del centro de la ciudad no es aislado. Al respecto ha explicado que recientemente la Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha advertido de peleas, trapicheo de drogas, robo y rotura de, y rotura de tiestos e, incluso, de personas que orinan y defecan en plena vía. Para esto, la solución es más policía, la creación de un dispositivo exclusivo como pedimos en esta moción, ha reclamado Trujillo. Caso idéntico ocurre en el distrito de Teatinos. Donde los vecinos del cónsul demandan vigilancia policial porque llevan más de dos años soportando el descontrol y la inseguridad en la zona. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista defienden que estos problemas se deben a la falta de un plan establecido y exclusivo de seguridad para fines de semanas, festivos y grandes aglomeraciones, en lugar de cubrir estas carencias a través de horas extras a los policías, como se viene haciendo con dispositivos que no están dedicados exclusivamente a paliar esta situación, con agentes están cubriendo toda la ciudad. Así, ha aconsejado que se haga caso de la moción socialista y establecer estrategias preventivas con la creación de estos dispositivos exclusivos, pero siempre consultando a las comunidades de vecinos a través de una mesa. Detenidos dos menores por agredir a un indigente y mofarse de él en Málaga. El indigente, que pernoctaba en un vehículo en la vía pública, recibió un fuerte golpe con un tablón de madera en el rostro. Dos menores de 17 años y nacionalidad española han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por haber agredido supuestamente a un indigente que, que pernoctaba en un vehículo estacionado en la vía pública, del que también se mofaron. Las pesquisas policiales apuntan a que los jóvenes insultaron y amenazaron al indigente, y que uno de ellos incluso le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un listón de madera, por lo que han sido arrestados por delitos de odio y lesiones, según ha informado este sábado la policía en un comunicado. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 19 de junio en la zona oeste de la capital malagueña cuando unos jóvenes retiraron el plástico que tapaba una ventanilla fracturada del vehículo donde descansaba, metieron las manos por el hueco y despertaron a la víctima de forma violenta e increpándole. Aunque inicialmente abandonaron el lugar a carrera, después regresaron y comenzaron a golpear el coche, y cuando el perjudicado asomó la cabeza por el hueco de la ventanilla, recibió un fuerte golpe con un tablón de madera en el rostro. La policía, tras la información aportada por unos testigos sobre la dirección de huida de los agresores, localizó a los jóvenes en las inmediaciones, los cuales fueron reconocidos por la víctima, que fue trasladada en ambulancia a un hospital y requirió puntos de sutura entre el entrecejo y la nariz. Los agentes, que han comunicado los hechos a la Fiscalía de Menores, hallaron en el lugar del suceso un tablón manchado de sangre con el que se cree que fue agredido el indigente. Decenas de mujeres se reúnen en Málaga contra las leyes de autodeterminación de género. La Policía Nacional tuvo que actuar contra tres personas que intentaron violentar la manifestación. Durante la mañana de este sábado. En la plaza de la Constitución de Málaga se reunieron desde las once decenas de mujeres para protestar en contra de las leyes de autodeterminación de género. La periodista Laura Teruel, que ha participado en dicha manifestación, ha explicado un insignificante altercado que tuvo lugar sobre el mediodía. Ha sido una cosa mínima, de repente aparecieron tres personas intentando violentar un poco la situación, pero la Policía Nacional intervino rápido. Han sido solamente unos minutos, explica Teruel. Por lo tanto, a pesar de esto, la manifestación, convocada por el movimiento feminista, ha transcurrido con total normalidad. Nosotras no les hicimos caso y seguimos a lo nuestro, la policía las disuadió, recalca la periodista. Teruel ha sido una de las mujeres que ha estado presente, por la agenda feminista. Queremos que se revitalice esta preocupación en el Ministerio de Igualdad, Expresa. El retroceso en la protección de nuestros derechos como mujeres es ya desgraciadamente una realidad innegable. La ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular, está llegado a una situación criminal tanto en nuestro país como en el resto del mundo, subvirtiendo nuestras reivindicaciones y penetrando en nuestro ordenamiento jurídico, expresa un comunicado difundido por los convocantes. El movimiento siente que todos los partidos políticos les han fallado. Constatamos con indignación que nos hallamos entre dos frentes. No solo seguimos luchando contra los ataques renovados de la ultraderecha, que niega nuestra opresión estructural y presiona para destruir las políticas de igual igualdad, ahora también asistimos estupefactas al abandono de las ideas progresistas que antes defendían los derechos de las mujeres. Pero como mujeres y como feministas, nos resistimos a la ofensiva que abraza los postulados posmodernos que nos niegan y nos borran como seres humanos mujeres mediante nuevos disfraces del patriarcado, continúa la nota. Málaga tiene en marcha el desarrollo de 22 sectores que suman 22.000 viviendas. En Sánchez Blanca, Urbania promueve un barrio inteligente de casi 3500 casas cuya urbanización ya ha empezado, mientras que en mayo pasado urbanismo dio un nuevo impulso administrativo al macrobarrio de Lagar de Oliveros, donde se levantarán otras 4700. Levantarán otras 4700. ¿Por dónde crece Málaga? ¿Cuáles son los puntos calientes presentes y futuros del desarrollo inmobiliario de la capital de la Costa del Sol? La opinión de Málaga se ha hecho esta pregunta y el edil de ordenación del territorio, Raúl López, la ha contestado. La gerencia municipal de urbanismo impulsa, ahora mismo, el desarrollo, ahora mismo, el desarrollo inmobiliario presente o futuro de 22 sectores de suelo de la capital, pastillas de terreno que van desde una simple manzana sin edificar por ahora hasta inmensos suelos que acogerán los barrios del futuro. Si se cumplen las previsiones de viviendas que podrían acoger cada uno de esos suelos, la ciudad sumaría a medio plazo en torno a 22.000 viviendas. Eso sí, de esos 22 sectores cabe advertir que algunos de ellos se están ya en obras. Otros cuentan con los planes de urbanización aprobados, acerado, viales, ejecución de las infraestructuras necesarias para garantizar los suministros de agua, luz, gas o teléfono, entre otros. En otros casos, los entre otros, en otros casos, los trámites para obtener los instrumentos de planeamiento necesarios e irrenunciables para sus respectivos desarrollos se están ya en marcha y en algunos se van a empezar a muñir por los técnicos de la gerencia municipal de urbanismo. Es decir, el escenario es amplio, pero muy representativo del impulso inmobiliario que se dio a la ciudad con el impulso inmobiliario que se dio a la ciudad con el PGOU de 2011. De lo que se trata en esta información no es de analizar todos los suelos que quedan por desarrollar en la ciudad, sino de informar sobre aquellos que están ya sufriendo las primeras obras o se hallan en algunos de los estadios del desarrollo administrativo que permitirá ponerlos en carga para que sus propietarios, normal, para que sus propietarios normalmente promotoras, puedan iniciar el correspondiente desarrollo. La importancia del desarrollo urbanístico en la ciudad es vital, el PGOU de 2011 determina una serie de parcelas con diferentes usos. Hemos avanzado y en estos días todos veíamos cómo hay casi 2 millones de metros cuadrados de suelo, logístico que ya están, de suelo logístico que ya están desarrollándose. Hay un importante desarrollo también en el suelo terciario y de oficinas, y también en la construcción de VPO en la parcela del sector universidad, donde vamos a empezar a construir 500 viviendas en alquiler. Pero el sector residencial también está trabajando en todas las parcelas que el PGOU permitía. A día de P.G.O.U. permitía, a día de hoy hay en torno a una veintena de sectores en desarrollo. Yo me atrevería a decir que aproximadamente con entre 18.000 y 22.000 viviendas en construcción o en desarrollo para su construcción, dice López. El concejal añade. Hablo de Torre del Río, de Térmica, de Roja Santa Tecla, de Sánchez Blanca y así un sinfín de construcciones necesarias para dotar de viviendas a la ciudad con el fin de que las empresas que deseen instalarse en esta capital pues tengan capacidad de dar también espacios de vivienda según el perfil de cada empresa. Estoy convencido de que habrá empresas que busquen un tipo de vivienda para sus empleados y habrá empresas que también busquen una vivienda más premium para que también busquen una vivienda más premium para otro tipo de empleados. Es imposible que Málaga sea una ciudad de primer nivel si no acompañamos el desarrollo de todos los usos. Necesitamos ampliar el desarrollo del residencial, del terciario, del logístico, incluso del hotelero, por eso la actividad de la gerencia, en estos días, es frenética y todos los días, es frenética y todos los días avanzamos noticias de los frentes en los que impulsamos proyectos. Málaga avanza, sin duda, de una manera significativa, los empresarios nos dicen que se ha convertido en el segundo lugar para invertir en España después de Madrid, quiere decir que una vez más Málaga es el motor de Andalucía. Por citar los más importantes, auténticos macrobarrios a medio plazo, Urbanismo aprobó en octubre pasado el Plan de Urbanización de Roja Santa Tecla, 1,5 millones de metros cuadrados que acogerán 2.847 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. Este plan está valorado el 61,6 millones. Esta semana se ha presentado el Pres. Esta semana se ha presentado el primer barrio sostenible e inteligente de la ciudad, promovido por Urbania en Sánchez Blanca. Se prevén casi 3.500 nuevas viviendas, 1.102 de ellas de VPO. Ya se ejecuta el plan de urbanización, 35-40 millones de euros, y las primeras casas se entregarán a finales de 2023 o, principi finales de 2023 o principios de 2024. La construcción de los edificios será escalonada, paulatina. El número de pensiones contributivas en Málaga se elevó a 273.910 en el mes de junio. La mayoría son por jubilación, un 59% del total, mientras que las de viudedad representan un 24%. La cuantía media de la prestación se situó en los 938 a 91 euros. El número de pensiones contributivas en la provincia de Málaga se situó en 273.910 en el mes de junio, lo que representa un incremento del 2,15% respecto al mismo mes del año anterior. La pensión media en la provincia se situó en 938,91 euros. Por tipos de pensiones, cabe destacar que 162.827 son por jubilación, lo que supone el 59,4% del total. A continuación se sitúan las de viudedad, que alcanzan la cifra de 66.140 y representan un 24,2% de pensiones abonadas por el Gobierno de España en Málaga durante el mes de mayo. Además, según informó la subdelegación en un comunicado, se han abonado 30.571 pensiones contributivas por incapacidad permanente, 12.795 por orfandad y 1.537 por favor de familiares. Durante el mes de abril se han ingresado también 78.537 pensiones con complemento a mínimos en la provincia de Málaga. En España, la nómina mensual de las prestaciones contributivas ascendió a 10.180.229 millones de euros a 1 de junio, un 3,22% más que en junio del año pasado. Más de dos tercios de la nómina, 7.322,90 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, que experimentó un crecimiento del 3,76% en los últimos 12 meses. A pensiones de viudedad se destinaron 1.744 y 4,07 millones de euros, un 2,45% más que en junio de 2020. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente, por su parte, se situó en 944,09 millones de euros, 0,68%, mientras que la de orfandad supuso 42,88 millones, 2,58%, y las prestaciones en favor de familiares, 26,27 millones de euros, 3,73%. De las 9.854.685 pensiones contributivas abonadas a 1 de junio, 6.160.232 son de jubilación, 2.357.930 de viudedad, 949.983 de incapacidad permanente, 342.930 de orfandad y 43.610 en favor de familiares. Detenida una pasajera del avión Melilla-Málaga con 30 tabletas de hachís bajo la ropa. Los hechos han ocurrido en el puesto de control de documentos de pasajeros del aeropuerto de Melilla. La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una joven en el aeropuerto con casi 3 kilogramos de hachís ocultos bajo la ropa, concretamente adosados a su cuerpo cuando pretendía viajar a Málaga. Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, los hechos han ocurrido en el puesto de control de documentos de pasajeros del aeropuerto, cuando agentes del Grupo Operativo de Fronteras, GOF, observaron a una mujer que pretendía embarcar en un avión, pasando el detector de metales sin problemas, como para hacer sospechar a los agentes. Ello llevó a los policías nacionales a someter a la pasajera a un cacheo superficial en el lugar habilitado para este tipo de cuestiones en el aeropuerto, e inmediatamente notaron que llevaba algo extraño adosado a su espalda. El portavoz policial ha detallado que los agentes, al levantarle la camiseta, vieron cia sólida vegetal de color marrón verdoso, al parecer achis, que posteriormente arrojaron un peso total de 2.928,9 gramos, adheridos con una cinta adhesiva en pecho y espalda. La mujer, de 23 años de edad, residente en Melilla y nacionalidad española, sin antecedentes policiales desfavorables, a presunta comisión de un delito de tráfico de drogas. Un centro de día para los sin techo. La ONG Impavi gestiona desde febrero el único centro de día para indigentes de Málaga capital, por el que pasan a diario unas 80 personas y en el que encuentran compañía y asesoramiento. También atiende una vivienda en Málaga con cinco personas que han dejado la calle, para quienes vi al raso todo el año, protegidos de la lluvia bajo el alero de uno centro comercial o dejando pasar las horas en los jardines de Picasso, el nuevo centro de día, vecino de la perchelera Iglesia del Carmen es un verdadero oasis. Desde febrero, la ONG Impavi, que cuenta con sendas sedes en la corta y la palma palmilla, gestiona el Uro de día de Málaga capital pensado para ellos, los sin techo y por el que pasan unas 80 personas al día. Situado en la Plaza de la Misericordia, es un programa financiado por la Junta de Andalucía, que se coordina a través de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía, de la que forma parte Impavi. Además de que pueden desayunar y merendar, ante todo es un espacio para que charlen, compartan e interactúen, porque hemos visto personas sin hogar que llevaban tres años sin hablar con nadie. Destaca Eva Pascual, delegada de Impavi en Málaga y coordinadora nacional de proyectos. El centro, que abre de lunes a viernes de 10 a 14 y de 19 horas, lo atiende una treintena de voluntarios, así como psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y técnicos de inserción. Además de orientación y compañía, también hay juegos de mesa y manualidades para ellos. Vine aquí con problemas de adicción y la verdad es que me están ayudando mucho. Debería haber impavi en más España, recalca Daniel, un gaditano de 36 años, usuario del centro, que cuenta que ya lleva más de dos meses libre de la droga. Duermo en el centro de San Juan de Dios. La verdad es que vine un poco recaído y perdido y Gracias a ellos, a Impavi, estoy viendo el camino. Destaca Daniel, que explica que trabajaba erupción en Gibraltar hasta que se quedó en paro. Además, me están haciendo la vida laboral. Estoy súper contento, reconoce. También ha encontrado apoyo Adrián, un malagueño de 23 años que duerme en el albergue municipal después de que pasara cinco días durmiendo en la calle y terminara en el clínico. Las personas aquí agradables. El primer día que llegué me preguntaron cómo estaba. Cuando estás aquí es bueno que hablen contigo y te pregunten qué tal te va. La gente lo necesita, confiesa. Adrián ya ve la salida a su situación. Con un curso de auxiliar de almacén y preparación de pedidos, ya cuentan con él para trabajos temporales en una conocida oficia donde ha hecho prácticas. Cuando empiece a trabajar mi idea es buscarme un piso o una habitación y empezar a vivir con mi pareja. Por aquí vendré a saludar a alguna que otra vez cuenta. Voluntarios. La vida no solo le está cambiando a quienes no tienen un techo propio, también a los voluntarios que los atienden. Es el caso de Karl, de 22 años, que lleva más de una década colaborando con Impavi y confiesa. Tras trabajar con ellos no sé quién sale más ayudado, si ellos o nosotros. Esto no es hacer un turno de cuatro horas y ya está, ellos te cuentan si han tenido una buena o mala noche en el albergue y si han discutido con alguien les das ánimos y es un poco como parte de tu familia. La experiencia de Carmen está siendo tan buena que explica que tiene el título de auxiliar de enfermería, pero estoy pensando en formarme profesionalmente en el grado superior de integración social. En el caso del voluntario cubano Viviano Moyano, de 33 años, destaca que empezó siendo beneficiario de Impavi, porque aunque era bancario en Cuba, lo que aquí no tenía era dinero y casi estuve en una situación de vivir en la calle. Como reconoce, no hay manera de que tú estés aquí de voluntario y que cuando salgas no lo hagas transformado. Aprendiendo a escuchar a los demás y acompañándolos, Viviano ha llegado a escuchar de un indigente por primera persona en años. Pero la ONG Impavi, además de este oasis del perchel para los sin techo y dentro del mismo programa, también gestiona un piso en un barrio de Málaga alejado del centro para quienes han dado un paso más y dejan la vida en la calle. Por el momento, cinco personas comparten esta vivienda, dos de las cuales ya tienen un trabajo. Cuatro meses de funcionamiento, el centro de día y el piso tutelado de Impavi están llenando de esperanza a los que nada tienen. Juzgan en Málaga a nueve acusados, entre ellos tres guardias civiles, por introducir droga desde Marruecos. Los agentes supuestamente aprovechaban cuando estaban de servicio para permitir la descarga de los estupefacientes. La Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar esta semana el juicio a nueve hombres acusados de introducir droga en la península desde Marruecos, estando entre los procesados tres guardias civiles, que formaban un grupo organizado, con supuestas vinculaciones a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de dichas sustancias. Según se señala en el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil comenzó una investigación para descubrir actividades de corrupción policial de miembros del cuerpo vinculadas a organizaciones criminales de tráfico de sustancias estupefacientes entre Marruecos y la península. La investigación se inició sobre un agente y dio lugar a descubrir a otros, de forma que estos guardias civiles supues, supuestamente formaban un grupo organizado y jerarquizado que tenía como finalidad llevar a cabo la introducción de sustancias estupefacientes en el país en colaboración con diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico, dice la acusación. Así, estos agentes aportarían seguridad en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo, pues supuestamente se aprovechaban los momentos en que estaban desarrollando su servicio policial para permitir la descarga de la droga. Informar de dispositivos de servicio, horarios y lugares de las patrullas, indica el escrito inicial del Ministerio Público. Esta acusación señala que los agentes procesados, que tenían destino en el servicio marítimo de Motril, Granada, presuntamente se encargaban de dar cobertura a organizaciones dedicadas al narcotráfico para favorecer la entrada de la sustancia a través del litoral, mostrando, en ocasiones, las formas de eludir la acción del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIBE. En este sentido, uno de los guardias civiles se encargaba, al parecer, de contactar con las organizaciones delictivas interesadas y de coordinar y dirigir las funciones a realizar con esas redes poniendo precio en función de los servicios requeridos, dice el fiscal, apuntando que también era el que supuestamente daba información de los días en los que los agentes estaban de servicio. Los otros dos agentes -gentes colaboraban con él, cumpliendo sus órdenes y obteniendo su compensación económica por tal actividad, sostiene inicialmente el Ministerio Público, mientras que otro acusado era el enlace entre esa infraestructura de seguridad y la organización delictiva y también el encargado de adquirir el material para las operaciones. También están acusados el supuesto encargado de coordinar las acciones y de impartir instrucciones en la red de tráfico de drogas, así como otro hombre que, al parecer, también tomaba decisiones, junto a supuestos participantes en las operaciones de intercambio de mercancía y al responsable de un gimnasio, donde se reunían los acusados y que era quien, que era quien trataba con un guardia para los pagos. La investigación puso de manifiesto que dicha organización internacional de narcotráfico planeaba varias entradas de droga en España, apuntando a la fiscalía que en una de esas transacciones los acusados guardias civiles cobraron 7.500 euros cada uno por supuestamente no interceptar la, embar la embarcación, localizada posteriormente en un embarcadero de motril con 750 kilos de hachís. En los registros realizados en los domicilios de los acusados, los investigadores intervinieron teléfonos, dinero y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cajas de anabolizantes y medicamentos, así como, como vehículos. El fiscal acusa a los tres agentes de los delitos de conspiración para cometer delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, solicitando nueve años de cárcel para cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público por 25 años. Al resto de acusados les acusa de delitos contra la salud pública, de conspiración y de pertenencia a grupo criminal, solicitando penas que oscilan entre los cinco y los nueve años de cárcel. Además, pide que paguen multas por la droga intervenida. El juicio está previsto que se celebre en la sección segunda de la audiencia de Málaga, comenzando este lunes 28 y continuando los días 1, 2 y 5 de julio, según han confirmado fuentes judiciales. El PSOE critica el cierre de 15 líneas educativas en Málaga capital. El portavoz socialista en el ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado el cierre de 15 líneas educativas de infantil en la ciudad de Málaga y ha dicho que es el mayor recorte en educación pública por parte de la Junta de Andalucía. Pérez ha señalado que el preso no va a eliminar 500 líneas de educación pública en toda Andalucía, 45 en la provincia de Málaga y son ya 15 las líneas que va a cerrar la Consejería de Educación en la ciudad de Málaga. Se trata ha precisado de líneas en los Ceipcar Caro Baroja de Guadalmar, en el distrito de Churriana, Eduardo Ocon en carretera de Cádiz, el Garcito Centro y el Altavaca en el distrito de Bailén Miraflores. En este punto, Pérez ha lamentado la oportunidad que nos ha brindado la pandemia para aumentar la distancia social mediante la reducción de la ratio en el aula. Si hasta el momento había hasta 25 niños y niñas en las clases de infantil en centros públicos, ahora va a subir hasta 29 con el paso del tiempo, porque el PP no deja de implantar un modelo de dos velocidades. Una velocidad para la pública y otra para la privada. También el socialista ha recriminado al presidente regional que insiste en implantar una educación compensatoria que no compartimos. Hacemos un llamamiento al PP Andaluz para actando en el gobierno regional antes de que sea demasiado tarde. Porque Moreno es el máximo responsable de estos recortes que están sufriendo nuestros niños y niñas en la educación pública infantil. Así lo ha expresado Pérez durante una rueda de prensa en las puertas del CEIP Eduardo Ocon, en la barriada de Welling en compañía de la Dina, del concejal Rubén Viruel y de representantes de AMPA de este centro. Para Pérez, todo esto forma parte de una hoja de ruta del Partido Popular y de Juanma Moreno, cuyo fin último es ir poco a poco, laminando los colegios públicos hasta eliminarlos, como ha hecho el gobierno municipal con la única guardería que quedaba de titularidad de colores de Málaga. En este punto, ha señalado que es el tercer año consecutivo que se cierran líneas educativas en nuestra provincia, desde que gobiernan las derechas del Partido Popular en coalición con Ciudadanos apoyado por Vox en el Parlamento Andaluz. Aunque la educación no sea una competencia municipal, sí afecta a los malagueños cruzados. Así, ha defendido el papel de la escuela pública, que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas, de generar igualdad, de avanzar en calidad y de no dejar a nadie en el camino. Por eso, el portavoz socialista anima a todos los grupos con representación en el Pleno de Málaga para seguir el ejemplo de países como Finlandia, donde la educación pública tiene una presencia mayoritaria, países que solemos citar por sus éxitos escolares, gozando todos ellos de sistemas educativos vertebrados por la escuela pública. A esta defensa se ha sumado el edil socialista Rubén Birruel, encargado de debatir la moción con la que los socialistas pedirán un compromiso por la gratuita y de calidad en nuestra ciudad.